Eh, muchas gracias, presidente, por sus explicaciones y por sus anuncios. Eh, estamos totalmente de acuerdo y yo creo que, que, que no puede ir en cualquier análisis riguroso que esta legislatura no le ha servido a la Comunidad Valenciana para avanzar. Yo creo que eso está por por descontado y ya digo, y, y nuestro grupo está muy orgulloso de, de haber aportado al trabajo al trabajo del acuerdo del Botánico. Eh, o sea, yo creo que en eso no, no hay ninguna duda ni puede haber la mínima duda razonable de que esta legislatura eh, es un salto para la Comunidad valenciana donde sí que puede haber duda eh, y donde nosotros sí que planteamos debate es cuál es la vara de medir eh, y sobre todo si en esta legislatura se ha avanzado, pero se podría haber avanzado todo lo que necesitábamos haber avanzado, no solo por cuestiones externas, como puede ser la situación de infrafinanciación, no solo por cuestiones heredadas, como puede ser la ruina eh, en la que dejó a la Administración el Partido Popular, sino por una falta de prioridades claras, sino por una falta de concreción ...en cuál es ese nuevo modelo de comunidad valenciana que, que nosotros queremos... ...y que ya digo que debe ser, no solo un modelo para nosotros... ...sino para agotar todos los problemas que, que llega acumulando España. Y, y ahí usted hablaba de que hay que gobernar para todos... Eh, ...pero gobernar para todos, y, creo, y lo ha reconocido usted también, no es gobernar con neutralidad porque no todos están en las mismas circunstancias, no todos están en las mismas condiciones. Gobernar para todos no quiere decir que las grandes empresas sean el enemigo, pero sí significa que las grandes empresas tampoco pueden ser juez y parte, y muchas veces lo son. Muchas veces las grandes empresas son juez y parte de las decisiones eh, en la política que lleva la Administración, cuando usted también lo ha dicho, las grandes empresas ya tienen sus lobbies, eh, las grandes empresas ya tienen sus propios recursos y usted, el Consejo, debe ser el lobby de ese 99% restante que no tiene las posibilidades que tienen estas grandes empresas. Por eso no, no se trata de, de polarizar, eh, sino que se trata de que somos, a día de hoy, eh, un territorio de pymes, mmm, por mayoría, por innovación y por salario. ¿Y por qué? Una apuesta por redistribuir la riqueza pues tiene que ver con cómo fortalecemos ese tejido que ya tenemos. Ha habido algo interesante en lo que ha dicho en la intervención previa de la señora Bonich, algo que, que le ha dicho eh, ¿por qué no acoge usted el socialismo de Tony Blair eh, en vez de Maduro? No? Porque, bueno, eh, en la línea eh, esto digo que es interesante eh, porque muestra esa, bueno, la imagen eh, que tiene el Partido Popular y bueno, imagino que usted conocerá esa anécdota de ese faro de la Comunidad Valenciana, de, de, de la señora de la señora Bonitsch, que es Thatcher, que dijo, que dijo que de lo que estaba más orgullosa era de Tony Blair es decir Tony Blair era lo que Margaret Thatcher había configurado como alternativa, es decir, no era una alternativa en absoluto. Eh, nosotros no podemos no podemos asumir esa visión, nosotros no podemos asumir un, un tercerismo, una tercera vía, ¿Eh? tranquilícense, que esto, esto está terminando, un, un tercerismo que iguale las necesidades de eh, agentes, personas, empresas que no están en la misma situación. Por tanto... Eh, con el turismo pasa lo mismo, no hay que ir eh, en contra de las grandes empresas, pero tampoco hay que dejar de tomar decisiones simplemente porque perjudiquen a los ingresos de las grandes empresas, que no son los ingresos de los empleados y empleadas de las grandes empresas, porque usted nos está hablando de que hay que avanzar, hay que transitar hacia hacia la cuarta, la cuarta economía, eh, bueno, puede que estemos transitando hacia la cuarta economía, pero estamos viviendo con salarios de segunda. Entonces no tiene ningún sentido eh, plantearnos soluciones que no son soluciones en, en absoluto, eh, sin atender a las prioridades que ya tenemos. Y entre esas prioridades eh, siempre debe estar atender a la economía sumergida, eh, es un problema endémico de nuestro territorio, al que no se le han puesto eh, las suficientes soluciones. Eh, no podemos permitir que haya esta red de subcontrataciones eh, ilegales que generan una máquina de, de empobrecimiento, además gente que lleva toda su vida trabajando pero que no podrá acceder um, posteriormente a, a servicios sociales ni, ni a una pensión digna. Eh, por tanto, estas deben ser las prioridades que tengan claras para construir un, un modelo alternativo más allá de eh, pensar ya dije, pues, en startups o, o un régimen de, de emprendeduría que ven en libros de autoayuda en muchos casos. Eh, una de las cuestiones que nos preocupa tenía que ver con que en esta legislatura quedaran cerradas las leyes básicas a partir de las cuales diseñar y comenzar a desarrollar lo que tenía que ser eh, la siguiente etapa de, de la comunidad valenciana una que entendíamos fundamental y por eso lo atrevemos aquí a la defunción pública eh, que tiene que salir con el mayor consenso posible, estamos de acuerdo pero eh, no sé cuántos años lleva conseguir un consenso sí, bueno, pero hemos tenido ya tres eh, entonces una cosa es que se registre, otra cosa es que se desarrolle y otra cosa es que se apruebe en esta legislatura y todo indica que no va a ser así lo mismo sucede con, con las Diputaciones, es decir, cómo conseguimos la arquitectura básica eh, institucional a partir de la cual desarrollar ese modelo territorial que tenemos que ir acompañado de una ley de mancomunidades y que verdaderamente pues, haga desterrar esas instituciones absolutamente opacas y, y absolutamente fuera de tiempo que solo han servido históricamente para, para la corrupción dejando muy claras sus competencias sí, que puede ser en, en apoyar a los municipios pero no con unos criterios partidistas como estamos viviendo eh, fundamentalmente la Diputación de Alicante sino con unos criterios objetivos lo mismo pasa con otra ley muy importante que es eh, la de la LOTUP que no se ha desarrollado de la forma que, que a nosotros y a nosotras nos habría gustado nosotros planteábamos un debate amplio sobre, sobre el territorio teniendo en cuenta que ese modelo salvaje del Partido Popular pues lo que hizo fue poner en venta el territorio. Pero tenemos la alternativa ahora de haber mejorado esa ley, otra de las leyes que entendemos fundamentales. Eh, esperamos que su grupo apoye nuestras enmiendas en, en la LOTUP, ya que si bien digo no es la ley que nosotros eh, pensaríamos como un cambio estructural, pero que sí que puede incorporar avances importantes... En fin, yo creo que sí que es cierto que el, el pueblo valenciano y la sociedad valenciana eh, quiere que colaboremos, quiere que avancemos, pero esos avances y esa colaboración siempre tienen que venir mm, a partir de unas prioridades claras, que esas prioridades eh, las tiene que marcar las necesidades reales de la gente. Por eso digo que no, no nos puede valer compararnos con el Gobierno del Partido Popular, no nos puede valer mirarnos en el espejo del Partido Popular, porque siempre nos veremos más guapos, nos tenemos que mirar en, en la realidad de la sociedad valenciana y esa realidad eh, sigue sufriendo la precariedad, sigue sufriendo barracones, nos, bueno, nos alegra que se hayan dado explicaciones, eh, pensamos que se debe seguir insistiendo en esta legislatura hasta el momento que se llegue y digo que nos alegra porque este es el problema muchas veces de hacer una política, en algunos casos que se excede en anuncios, porque luego, si no se cumplen, se generan hipotecas. Pero pensamos que hay que seguir, que era una de las prioridades claves, que era una bandera, y que no podemos asumir eh, estas cifras como un éxito, sino como un fracaso. Yo creo, y citaré a alguien, a un compañero de esta Cámara, que me dijo, eh, no hemos venido a esta Cámara a tapar el humo. Hemos venido a apagar la llama y a partir de las cenizas construir un país nuevo. Esa es la tarea que tenemos por delante. Eh, no podemos dudar en las prioridades, no podemos dudar a través de para quién eh, estamos gobernando y solo moviéndonos hacia adelante conseguiremos que ese gobierno se mantenga en pie. Muchas gracias, presidente, y seguimos. Muchas gracias, señor